no sé qué decirle De una vez viene y me encañona y me dice que por favor que le dé la cartera que si no él me va a dar un tiro y me llevó la cartera con mi celular y todos los documentos lo mío y lo de mis hijos. ¿Cómo estaba el vestido? Él estaba con una con una juri rosado el qué? otro como un, una suera, rosada, el otro tenía un, una gris. Eran dos entonces? Dos eran. Ah, a bordo de qué andaban ellos? A bordo de UCG. qué le dijeron ellos, cómo fue? Eh, porque yo me como que me resistí. Para ¿Cómo, cómo pasó todo? Explíquenos bien. Eh, ajá, realmente yo salgo de mi casa, fue ahí mismo en la esquina. Y cuando yo sentí, oí el sonido del motor, yo pensé como meterme a una casa, pero como que me frené, entonces yo me puse la cartera para acá, o sea, no quería dársela realmente, la cartera. Entonces el otro de atrás le decía, dale un tiro, dale un tiro. Y yo dije, no, no me mato, por favor, toma la cartera. Y le tiré la cartera entonces. ¿A qué hora ocurrió eso? Hace como no media hora, ahora. ahora.